Sabemos que de eso que tú ves que están hablando aquí en San Francisco de Macorís, Es que eso también están ahí Y que tú ves que hay muchos mucho abogados que están hablando Porque tienen que salir a rectificar lo que los jueces hicieron Porque Marlin se hace cómplice antes y un después ¿Cómo se hace un antes? Cuando recibe la llamada de Iboli. ¿Cuándo se hace antes, cuando le presta el departamento a su hijo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 Eso no, es una, eso, eso no la hace cómplice. Antes y un después, robarse los discos duros del de, de, de departamento y robarse el disco duro de la, de la, de la finca también la hace cómplice. ¿Por porque, porque está robando evidencia. ¿Y por qué ella no quiere que se vean esa evidencia? Porque ella está. El otro de Genaro, ayer, te veía mordada, enfurecido, y le a trompa, a la mudada. ¿Qué pasó a Es que nosotros tenemos un dolor. Y sabemos lo que hay, sabemos que la justicia ha fallado. Y sabemos de dónde vienen todas las negociaciones. Entonces viene a burlarse en mi cara. Eso no lo soporto yo a nadie. Que estaba así, riéndose. riéndose. Y eso no es una novedad que se va a reír en mi puta cara.